Hay poder, hay poder, hay poder Él vino porque se quiere reconciliar Eso es Está siendo libre Qué lindo es el Señor Déjalo un solito ahí que yo sé que dio podrá Mientras cantamos el Espíritu de Dios está aquí Vamos a aprovechar el tiempo Hay almas que salvar Hay gente aquí que necesita Que Dios le ministre en esta hora No esperes más Nosotros no tenemos prisa El que tenga que salir a mí lo disculpamos Oh, el Espíritu de Dios, ese es el que te va a tocar no más un santa, el Espíritu Santo es el que te está tocando Oh, aleluya Oh, el Espíritu de Dios está aquí Y se está moviendo El Espíritu de Dios está aquí Que sienta el Espíritu Santo, cántala El Espíritu de Dios me llena. Ese es el que me llena. El Espíritu de Dios me levanta. Me levanta cuando yo me caigo. El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz. Si viniste triste, hasta aquí para hacerte feliz. El Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo. Jesucristo, alguien más. Feliz Venga muchacha Venga Oh el Espíritu de Dios Está aquí Y se está moviendo El Espíritu de Dios Está aquí Y yo Lo siento El Espíritu de Dios Me llena Me llena El Espíritu de Dios Me levanta El Espíritu de Dios Para levantarte nuevamente, El no te rindas. El Espíritu de Dios me llena. El Espíritu de Dios me levanta. Que la vida, aleluya. ¿Qué dice la Jesús? ¿Qué dice la Jehová? El Él me hace feliz Eso, yo quiero escuchar el pueblo ahí En esa adoración A Jehová le gusta, a Jehová le encanta Díselo, díselo Profesión de fe al muchacho. Profesión de fe. Tres convertidos y cuatro reconciliados. Dale un aplauso al Señor. Esa es la recompensa mayor de estar en esta noche, en este lugar. Aleluya Hay fiesta en el cielo Alguien más Alguien más que quiera reconciliarse Entregar su corazón Ya vamos a terminar Oh, aleluya Oh, el Espíritu, el Espíritu está aquí Oh, oh, oh, oh se está moviendo Oh, esas lágrimas están clamando al cielo aleluya lágrimas de arrepentimiento aleluya oh jehová el espíritu de dios te toca te toca te toca ha llegado a tiempo Fortalece, fortalece, eso es Jehová, eso es toca, me toca, da toca, da toca, papá, aleluya. Y me hace feliz. Poder del cielo, poder. Dios, ese remanente que ha permanecido en este lugar Aleluya